Para los que seáis nuevos, esta es mi mascota, Maya, y hoy os voy a hablar de 5 falsos mitos sobre los cerdos. Y ahora sí, empezamos con los mitos. Mito número 1: Los cerdos huelen mal. Esto es completamente falso, es algo que todo el mundo cree. Por la calle, la primera pregunta que me hacen es: ¿pero ahí no huele mal en casa? La explicación a todo esto es que los cerdos no tienen glándulas sudoríparas, que son las responsables del sudor y por lo tanto del, del olor corporal. ¿Y por qué los cerdos en las granjas huelen mal? Pues porque están rodeados de sus excrementos, como todos los animales. Entonces, si los tienes en un entorno limpio, no le olerán a nada. Mito número 2. Los cerdos son sucios. Todos tenemos la típica imagen del cerdo de granja revolcándose en el barro, pero en realidad no lo hacen porque sean unos guarros, sino lo hacen por tres motivos. Primero, protegerse del sol, desparasitarse y refrescarse. Un cerdo como Maya, que vive en una casa, no necesita hacer eso. De hecho, Maya es muy escrupulosa y cuando hay un charco de barro, lo rodea o cuando hay un riachuelo, también lo evita. No le gusta nada mojarse las patitas. Es muy, muy escrupulosa. Mito número 3. Todos los cerdos son rosas. La típica imagen que nos viene a todos cuando pensamos en un cerdo es esta. El cerdo de granja, rosa. Pero os sorprenderíais de la variedad de colores y de manchas que puede tener un cerdo. Existen cerdos negros, como maya, cerdos pelirrojos también, e incluso cerdos que parecen ovejas. Así que no, todos los cerdos no son rosas. Mito número 4. Los cerdos son tontos. De toda la vida hemos visto a los cerdos en las cuadras, en las granjas, sin posibilidad de desarrollar mucho su inteligencia. Pero en realidad son mucho más inteligentes de lo que pensamos. De hecho son mucho más inteligentes que cualquier animal doméstico, incluido el perro. Maya, por ejemplo, sabe hacer muchos trucos, os dejo aquí el vídeo de Maya haciendo trucos por si os apetece ver qué sabe hacer. Aparte de eso, reconoce su nombre a la perfección, oye su cuenco de comida a kilómetros. Eh, cuando le pongo el arnés, por ejemplo, sabe que se vamos a pasear y se queda delante de la puerta. Cuando hace agujeros en la hierba sabe que está mal y cuando yo grito su nombre le digo ¡Maya! Se queda así, mirando, porque sabe que está haciendo mal y se va corriendo. Y lo más gracioso de todo es que como sabe que cuando hace trucos le damos comida, cuando estamos antes en la cocina, pues cocinando y tal, y ya tiene hambre, se queda en la cimera y se pone a dar vueltas o se pone a cerrar las puertas o, o a pasar entre las piernas y nos mira luego esperando comida. Como he hecho un truco, espero mi comida y es demasiado gracioso. Mito número 5. Todos los cerdos tienen la cola enrollada. La típica imagen que tenemos de la cola del cerdo es esta de aquí la de muchos tirabuzones pero en realidad hasta los cerdos de granja grandes tienen solo una especie de pequeño rizo, no la tienen muy enrollada y existen también cerdos que la tienen completamente recta, como es el caso de Maya como veis Maya tiene una cola muy muy recta, no la tiene nada enrollada la tiene un poco más tipo toro, así que no, todos los cerdos no tienen la cola enrollada bueno pues este ha sido el vídeo de hoy antes de acabar, quería deciros que próximamente haré un vídeo respuesta sobre vuestras preguntas. Entonces me encantaría que dejaseis vuestras preguntas un poco curiosas sobre Maya, sobre mi vida con Maya. Me la dejáis en los comentarios de abajo, seleccionaré las mejores y luego haré un vídeo respondiendo a ellas. Ya tengo algunas, así que espero las vuestras. Y esto ha sido todo. Si os ha gustado, dadle a like y no olvidéis suscribiros. Subo vídeo todas las semanas. Así que nos vemos la semana que viene. ¡Suscríbete! pa